¡Hey, qué onda, cómo están! Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy estoy bien contenta por traerles ya un video nuevo hablando de libros porque los anteriores era como mi Document Your Life y otro era como de pintando y todo eso. Y estaba simplemente ganando tiempo, <risa> porque eh, no sabía bien de qué hablarles, bueno, sí, obviamente de libros, pero estuve algo ocupada estas semanas, entonces mi cabeza no daba para más como para leer y enfocarme en mis lecturas y todo eso, entonces quise subirles eso y ya, ahora sí vamos a estar hablando de libros. Y como ven en el título de aquí abajo, hoy les vengo a hablar de libros que necesitas leer, porque... Te vas a desgarrar por dentro y vas a llorar y todo. Y son cinco libros de los cuales les voy a hablar el día de hoy. Se los iré diciendo sin ningún orden en específico, ni importancia, ni nada absolutamente. Así que vamos a comenzar. El primer libro del cual les voy a hablar y estoy muy emocionada es acerca de Los años de los amantes, escrito por Hugo Marroquín. Este libro, como pueden ver, me gustó bastante porque tiene... Está lleno de post-it y aparte se lo confié a una amiga y ella lo leyó y también le encantó y puso sus post-it también aquí. Y, oh, y es que este es un libro que me hizo llorar demasiado. Este libro cuenta la historia de Santiago que está pasando por una de las etapas más difíciles de su vida. Acaba de terminar una relación de 7 años me parece con la persona que más amaba y le cuesta tanto dejarla o desprenderse de ella porque pues... Son siete años. Nos narra cómo es que él trata de salir de este hoyo. Porque a veces cuando nosotros terminamos una relación es así como nos sentimos. Y con este libro me sentí tan identificada porque te narra los dos lados de la moneda. Tanto como ha sido una mierda con la persona que amas. Y por otro lado tú dándolo todo. Cuando lean este libro de verdad se van a sentir tan identificados. Porque todos hemos estado en una relación y cuando termina una relación nos sentimos tan devastados, tan tristes como que ya no va a haber una persona que sea igual o mejor que esa persona, o sea como cuando todo nuestro mundo se, se desborona, se cae por completo y cómo es que poco a poco tratamos de salir de esa situación y es que nadie, o sea, tendremos amigos y personas que nos digan ánimo, todo va a salir bien pero es que nadie conoce la situación que uno está pasando nadie sabe la lucha interna que uno tiene, el dolor que uno lleva eh, el dolor que uno carga cuando termina una relación Y cómo es que tratamos de salir de toda esa situación tan fuerte Y pues sí, este libro trata básicamente de toda esa relación De cómo es que va saliendo y cuando sientes que ya saliste Vuelves a caer de nuevo, pero otra vez quieres salir de esa situación y el encuentro es con uno mismo de que debemos de amarnos, de debemos de querernos y que si una puerta se cierra, otra más se va a abrir entonces este libro de verdad les va a gustar. El otro libro del cual les voy a hablar es Persona Normal escrito por Benito Taibo y esto es uno de mis libros favoritos también como pueden ver me gustó muchísimo y tiene muchas marcas, tiene muchos postings este libro trata de Sebastián un niño que se queda huérfano, sus padres mueren y se queda pues su tío Paco para cuidarlo para hasta que sea grande y ya pueda vivir solo y pues sí pues Paco su tío es una persona muy dulce, muy tierna, muy divertido y una persona fuera de lo normal. Yo quisiera un tío como él. Y sí, básicamente de eso se trata el libro de cómo es que Paco trata e intenta cuidar y crear a un niño que no es suyo, sino pues su sobrino. Y de cómo es que le da algunas sorpresas cuando cumple 15 años, me parece. De cómo es que le enseña algunas cosas. Y también de cómo es cuando los acaba de clases para solamente ir y perder el tiempo, saltarse clases y todo Es un libro muy, muy tierno, muy bonito. Te hace llorar, te hace reír, te, te hace pensar muchísimo. Y es un libro... Uh, que de verdad, necesitas, ocupas leer. El siguiente libro es Marion, 13 años para siempre. Este libro, ya hay una reseña en mi canal. Trata de Marion y Nora Francé de la familia Francé y de cómo es que su hija se quitó la vida. Esta es una carta de la mamá de Marion a Marion, de cómo es que su vida siguió después de que pues, ella se quitó la vida porque tuvo bullying en la escuela, de cómo es que las personas absolutamente nadie creía en ellas, de cómo es que um, tuvo que vivir con todo esto y que poco a poco fueron saliendo cosas a la luz de, después de su muerte. La familia creó una fundación para ayudar a personas que sufrían de bullying y todo ese tipo de cosas, o de personas que habían perdido a sus hijos por el bullying, este libro de verdad es una historia muy cruda, muy difícil porque todos hemos estado, creo yo que de los dos lados, siendo el bulliador y siendo los, bueno, siendo los bullying y sufriendo bullying. Es un libro que de verdad todos deberían de tener, que todos necesitan leer para darse cuenta de la magnitud que tiene todo esto y que no solamente es en Francia, sino que también es aquí en México. Y que se da muchísimo eso de estar acosando a las personas, de estarlas molestando. Y no estar consciente de que lastimamos a las personas, ¿saben? Así que sí, este libro también es mucho muy recomendable para que ustedes lo lean. Y pues para que reflexionemos mucho acerca de toda esta problemática. El siguiente libro del cual les voy a hablar es... Los ojos de mi princesa, escrito por Carlos cautemos Sánchez. Es un libro muy tierno, es un libro muy bonito. Yo lo leí cuando estaba en la preparatoria y me hizo recordar muchísimas cosas de mi secundaria. Este libro trata de José Carlos, un niño que se enamora de Chesit y que poco a poco va conociéndola. Pero llega un momento en su vida en el que Chesit se desaparece de la escuela, ya nunca va y ellos tenían, bueno, realmente... José Carlos tenía planes con ella quería seguirla conociendo, ser novios y todo eso, pero pues Chesid tiene que irse y es ahí cuando él comienza como a buscarla, a saber qué pasó, qué onda, dónde está mi Chesid, mi princesa, mi amor, mi la y pues total que no la encuentra y es una historia que se basa totalmente en la secundaria y todas esas cosas bonitas y realmente me hizo recordar mucho a esos tiempos de secundaria porque habla de que entre clases, de cómo es que eh, se enamoraba de José Carlos, que es un niño muy callado y todo eso. Y Shezit es como que la niña inalcanzable. Ya saben, ¿no? Cuando estamos en la secundaria y vemos al chavo más guapo de la escuela o la niña más guapa y lo vemos como bien inalcanzable porque nosotros somos bien... Y no los... O sea, es como de, Ay, ¿cómo se va a fijar en mí? Y de repente, ¡púmpales! Y es mi <risa> gente chiquita, chiquito. Es una historia muy tierna de amor, de secundaria... Y tiene muchas referencias acerca de libros y algunas canciones. Entonces, sí, yo creo que si estás enamorado o quieres regresar en el tiempo, eh, debes de leer este libro de Los ojos de mi princesa. Y el último libro, y no por eso menos importante, es Corazonadas de Benito Taibo. Todo este libro está narrado desde la perspectiva de Paco y de cómo fue tan difícil el criar a un niño que no era su hijo y todas esas cosas tan locas que se le ocurrían Y de cómo es que fue enfrentando todas esas dificultades sin, o sea Solamente estando él solo, sin tener a alguien de apoyo Y de cómo es que poco a poco se fue encariñando muchísimo de su sobrino Sebastián Y está escrito por el tío Paco Que si ya leyeron el primer libro, eh, continúa con la caja que dejó el tío Paco Y Sebastián eh, comienza a abrirlas y a leerlas todas si no han leído el primer libro, no importa si no lo has leído, de verdad, si lees este primero o si lees el otro primero, no tiene absolutamente nada de malo. Y sí, eh, te va a robar risas um, y algunas que otras lágrimas, pero estoy segura que te va a gustar muchísimo. Y pues ya amigos, eso es todo. Wow, uh. eh, Disculpenme si tuve algunos errorcillos por ahí Pero es que no tengo tan frescos estos libros Solamente el de Marion, 13 años Sí, porque ese lo acabo de recién leer Espero que les haya gustado mucho este video Yo me emocioné muchísimo Y disculpen por la iluminación Pero es que hoy anduve muy a las carreras y todo eso Pero aún así espero que le den muchísimo amor a este video, a este canal Si les gustó este video... Um, Coméntenme aquí abajito Cuál libro ya leyeron Cuál fue su favorito O cuál planean leer Cuál es el libro que más les gustó En este video Les dejo todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y podamos platicar de libros Y cosas súper chidas, súper random Y les debo decir y mencionar Que ya se acerca la feria del libro Aquí en mi ciudad Y estoy muy emocionada, amigos Estoy muy emocionada Y así que si ustedes son de la ciudad De San Luis Potosí Pues... No se lo vayan a perder Porque probablemente ahí me encuentren Comprando libros, tomando café Perdiendo el tiempo por siempre en la vida Y sí, eso es todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video